Eleni, eh, háblanos de cómo va el proceso hasta ahora. Muy buenos días. El proceso va muy bien. La gente acudió a votar temprano, no como no se esperaba. Eh, cuando vinimos a llegar al Recinto, a las 6 de la mañana, ya habían dos filas en cada ambos, en en ambos paralelos. Y ya la gente está solo directamente. ¿Siente que la gente siente temor por a votar? así pero nosotros tenemos todo para proteger O sea, tenemos aquí suficiente alcohol, manita limpia, mascarilla, tenemos todo. Gracias, señor. Un llamado a la población. Que acudan a votar. Que vengan a votar. A cualquiera donde voten, donde está su recinto vayan a votar. Es un proceso transparente, cómodo. No hay cúmulo de personas. O sea, hay un distanciamiento.